Hola mis amigos, bienvenidos, esta fue la cacería del día de hoy con, adivinen con quién, con su mera madre, su mamá lucha, y estas dos fueron, la chuletona, sí. chéquense, Moving Park corvetcito Y Un Pichi BMW Los vi y dije Vámonos Esperemos que mañana estén los demás No los llevamos Sin pensar Saludos bandera Sigan coleccionando Hot Wheels